Saludos soy Israel Vanguera, en esta hora les quiero mostrar eh, la forma cómo hacer para reducir el consumo de memoria RAM del ordenador En mi caso eh, en este momento mi memoria está en 42% pero si ella se mantiene en 23% Solo que aquí estoy usando la barra de tarea de la barra de juego y la, y la grabadora que me consume mucha memoria RAM entonces subí a 42% pero cuando no estoy usando nada de esto de, ni la grabadora que consume eh, mucha memoria RAM y tampoco cuando dejo de usar la, la, la barra de juego y la memoria RAM eh, automáticamente eh, el consumo de RAM baja 23% entonces este truco se los voy a mostrar ¿Cómo, qué hago yo para que no consuma mucha memoria RAM el ordenador eh, cuando estoy en un juego, por ejemplo, por ejemplo solo sube a 60% Porque yo uso el juego y además uso una captura ahora para grabarla que estoy haciendo Entonces, el truco es el siguiente eh, No usen aplicaciones de tercero porque esas aplicaciones a la hora de cerrar los programas les pueden causar errores En el sistema porque comienzan a forzar el cierre de programas que son necesarios para el, eh, la buena, eh, el buen funcionamiento de Windows 10 Entonces si damos clic derecho aquí en barra de tareas, administrador de tareas, nos vamos aquí a inicio. Bueno, antes de ello, vemos que aquí hay un poco de programa en ejecución, ¿cierto? Pero la mayoría yo lo necesito en ejecución para que funcione bien el sistema. La barra de, de, de juego la estoy usando en este momento, que es esta que me está dando aquí todo el valor del sistema: eh, el, el CPU. Eh, el, el memoria RAM, en este caso tengo el disco duro en 1% acá me lo muestra, consumo de red 0% bueno, eh, memoria RAM, eh, CPU 28% y memoria RAM 42% que es lo que me muestra aquí pero resulta que a veces eh, nosotros aquí tenemos programas que se están ejecutando de forma innecesaria por ejemplo este se ejecuta solo entonces qué hago yo, le voy a finalizar tarea pero esto no es lo que les voy a mostrar lo que les quiero mostrar es lo siguiente cuando ustedes inician el ordenador lo inician que lo prenden pues normal lo tienen apagado lo prenden eh, verán que cuando se vengan aquí a esta opción aquí los ponentes aquí ven un poco de programas que se están ejecutando pero ustedes se preguntan cómo se están ejecutando si yo no lo he no he iniciado el programa esos programas se ejecutan debido a que hay una carpeta que están en y C y los accesos directos están pegados a esa carpeta y entonces automáticamente eh, se ejecutan todos los que tengan ese permiso en otro tutorial les enseño cómo quitar esas carpetas de allá pero en este momento les voy a mostrar cómo cerrarlos desde aquí para que no se vuelvan a iniciar este es uno, uno de los eh, son cuatro factores que les voy a mencionar eh, que hacen que un disco suba mucha memoria RAM y rañete es el primero entonces se vienen aquí a inicio aquí tiene inicio, como pueden ver, yo aquí tengo otro programa deshabilitado, por lo que mi sistema corre a la perfección, porque esto que consume mucho, por ejemplo, este de Adobe, eh, consume mucho procesador eh, y memoria RAM. Como ustedes pueden observar, aquí tengo los productos de Adobe, ¿no? Estos que están aquí. Y miren que, por lo general, alguien cuando está los productos de Adobe, ustedes ven que en, en, en ejecución, en los procesos, tienen mucho... Eh, programa abierto es debido a que dejan habilitar esta opción y entonces le dan el permiso y le consume mucha memoria. RAM. Entonces, ¿cómo hacer? Le estoy explicando, y tratando de explicarle detalladamente para que me entiendan Entonces, ¿cómo hacer para que estos programas no se ejecuten? Tienen que darle clic derecho, por ejemplo, en mi caso voy a habilitar este otra vez. Él va a salir así, aquí, todos van a salir así como si está aquí habilitado, ¿no? Ustedes lo que tienen que hacer es dar clic derecho, deshabilitar. O simplemente si está habilitado... Eh, seleccionan el que quieran deshabilitar este Y acá, acá la parte eh, inferior derecha es de deshabilitar y minimizar o sea, que cuando inicie el sistema No se va a ejecutar más ese programa y así no les va a consumir memoria RAM eh, En el caso de... Bueno, eh, por este es uno, uno de los factores por los que consume mucha memoria RAM Entonces, eh, deshabiliten todos los que puedan Que, de los que estén aquí en inicio, se si vienen aquí en inicio Aquí en inicio bueno entonces vamos a la otra a la segunda opción y es el tema de Cortana Cortana consume mucho memoria RAM entonces miren que mi ordenador a pesar de todo no sube de memoria RAM de 41 uno pasado ¿no? debido a que eh, tengo programas que no o sea innecesario, programas que son innecesarios o sea no es necesario que los tengan ejecutados en segundo plano entonces mejor dejenlos cerrados así como les enseñé ahora entonces Cortana Cortana no los no la, Cortana se mantiene en ejecución en tiempo real eso es un consumo de o sea, es un desperdicio de memoria RAM de, de recursos del ordenador si no lo estamos no la estamos usando para que tener mantenerla activa entonces para desactivar mira aquí está cortana usted simplemente la busca por aquí cortana o sea se proceden aquí a inicio configuración y aquí van a encontrar a cortana ¿no está aquí así ah, acá está aquí mira solo que es el, el esto me, me, me está tapando, pero aquí está mira ahí está Cortana y miren las opciones, yo tengo todo esto deshabilitado solo que yo iba a ingresar por aquí que es lo mismo entenderte mejor clic aquí en el cuadernito, luego configuración e ingresamos acá entonces deshabilitamos a Cortana y Cortana deja de consumir memoria RAM entonces de ese modo nos ahorramos esto este consumo innecesario de memoria RAM y para que vean que no es mentira vamos a, a aquí, aquí la retarea, ministro de tarea y como pueden ver aquí está cortando cierto y miren consumo de cpu 0% memoria RAM eh, 0 mega disco duro 0 mega internet miren todo está en cero eh, debido a que así de esa forma si la mantenemos así nos va no nos va a consumir recursos del ordenador les estoy mostrando con pruebas o sea, les, les enseño cómo quitarlo y les enseño eh, les muestro la prueba de que si sí funciona listo entonces vamos con la tercera opción y es vamos vámonos aquí a papelera, eh, eh, archivo equipo damos clic derecho aquí en equipo propiedades y vamos a irnos aquí a configuración a, eh, avanzada del sistema y una vez que estemos esto lo podemos cerrar aquí y una vez que estemos aquí vamos a dar clic en configuración de aquí en configuración mira que tenemos habilitada esta opción y esto eh, activa todas esta opción y todas estas opciones consumen mucho mucho recursos pero esto hace que el sistema que las carpetas tengan efectos y todo y que se vea todo eh, eh, bien presentado entonces pero en el caso de a veces nosotros tenemos un computador que es muy muy muy impotente entonces no sería bueno que dejemos activada esta opción entonces lo, la mejor opción es, es darle clic aquí luego clic en aplicar el, el ordenador va a pedir reinicio ustedes lo reinician para que surta efecto pero miren ahí como la letra se puso y damos clic en aceptar luego clic en aceptar entonces les va a pedir reinicio entonces el ordenador una vez lo reinicie ustedes van a ver reflejado en el consumo de memoria RAM van a ver reflejado eh, menos un 5% un 10% de memoria RAM debido a que eso les consume mucha memoria RAM bueno vamos con la cuarta opción la cuarta opción es eh, bueno otra cosa que se me estaba pasando es que para que el ordenador les corra a la perfección activen siempre eh, Activen siempre eh, el, la, el consumo de, de, de, de batería, ponganlo al máximo. Yo lo mantengo al máximo, solo que lo bajé para mostrarles a ustedes ahora que eh, iniciar a grabar este tutorial. Entonces manténganlo al máximo y así les correrá mejor. Bueno, entonces la cuarta opción, opción y última es el uso de aplicaciones innecesarias de eh, la tienda de Windows 10. Cuando usted instala Windows 10, aquí le va a salir muchas aplicaciones y juegos que no que son muy necesarios. Yo, en mi caso, por ejemplo, Skyles va a salir aquí, también consume mucha memoria RAM. En mi caso, yo lo, lo las elimino, doy clic derecho, eh, clic derecho, desinstalar. No tan rápido, yo no lo elimino porque no tan rápido no se ejecuta en segundo plano. Yo las que no se ejecuta en segundo plano las dejo. Entonces, eh, nos vamos aquí a configuración vamos a dar clic aquí en aplicaciones y aquí vamos a ver todas las aplicaciones que tenemos en el sistema y aquí van a ver muchas aplicaciones innecesarias que consumen mucha memoria RAM como en el caso de, de Skype que consume mucha memoria RAM entonces les recomiendo que desinstalen esa aplicación que consumen mucha memoria RAM en mi caso miren yo apenas tengo lo necesario, lo que voy a usar miren los programas de, de Adobe eh, Blue Star con el que eh, juego Call of Duty eh, y si sí, solo ello. Lo otro que también consume mucha memoria es el la ubicación. En, en la ubicación no, la vamos a encontrar por estos lados. En mi caso eh, la tengo activa pero no sé por qué no sale. Esa ubicación si no la necesitan desactiven. Yo la activo para la actualización de reloj y todo ello. Pero cuando yo necesito, eh, cuando necesito que el ordenador me quede en un 15% de consumo de memoria RAM, desactivo todas estas opciones en mi caso. Eh, lo que tengo activo es porque lo necesito. Entonces, eh, eso ha sido todo por el momento. Eh, lo, lo, lo que hice ahora no se ha reflejado aquí porque no reiniciado el ordenador. Tengo que reiniciarlo para que surta efecto en cuanto a lo, que, a, a cuanto a lo de los gráficos que baje ahora los gráficos y si lo reinicio y, y, y lo le le, le, le, le voy a capturar con por ejemplo un celular a, la, a grabar la pantalla a reiniciarlo lo verían que esto bajaría mucho bajaría mucho el consumo entonces esos son los, esos son los cuatro pasos que les quería eh, la, los cuatro, las cuatro recomendaciones que les quería dejar eh, para eh, disminuir el consumo de memoria arranque y es, o sea, yo lo que les enseño, lo que les digo es lo que yo vivo, lo que me funciona a mí. Yo no me gusta enseñar, o sea, no me gusta enseñar algo que yo no domino, que no me funciona a mí. Pero eh, les he probado de que todo lo que les suba a YouTube, por lo general siempre funciona. A mí me funciona, entonces yo lo comparto con ustedes, pero a veces no le funciona a algunas personas y eso vamos a sentir bastante en común. Entonces, eh, eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y si tienen que necesitan otro tutorial me lo pueden pedir en la descripción de este. Hasta la próxima y chao.